Can hear the clock inside, ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Este video, en teoría, debería de haber salido así de que la primerita semana de enero. Pero, eh, por ahí me atrasé un poquito, pero no vamos tan atrasados. Entonces, eh, pues nada, vamos rápido porque este video se trata de... Mis propósitos para este 2023 Ya en el video, creo que pasado, ya les había hablado un poquito De que iba a leer muy poquitos también Y también por Instagram como que supieron ya cuánta cantidad de libros voy a leer este Porque este año hay una serie de cosas De eventos diferentes en mi vida Entonces eh, no me quiero estresar Me la quiero llevar tranquila Es por eso que se cambió como que todo Y aparte también porque el año pasado También me, me pasé de lanza diciendo que Iba a leer de que 50 libros, no sé qué, o 30 creo que dije, este y no leí, o sea, sí leí, pero no leí lo que me hubiera gustado, de que los 50 o 30 creo, leí nada más creo que tres o cuatro libros de... 30, o sea, amigos, no. Entonces, esta vez le vamos a bajar, algo más realista, algo más tranquilo, algo que podamos alcanzar eh, con los recursos que tenemos, pero bueno, ya hablé bastante y... Eh, vamos con nuestros propósitos literarios. Y bueno, vamos con el número uno. Oigan, ahora sí estoy usando de que mi libretita. Ahora sí la voy a ocupar bastante este año. Pero bueno, eh, en el número uno de mis propósitos lectores es creo que el más importante es el eje de todo. <ríe> Ay, Dios mío. Pero miren. El primero y creo que es más importante, y al parecer creo que ya lo vieron en mi Instagram eh, como que a principios de este mes, la semana pasada creo, creo que sí, es leer 10 libros. Vamos a leer, amigos, 10 libros nada más, y si las circunstancias lo ameritan, leemos más, pero por ahora solamente 10, eh, un número pequeño... Y no sé, a, a mí me da la impresión de que de repente digo, menos si estoy leyendo más o estoy haciendo de más. Entonces, chiquito para comenzar, para agarrar la onda, como cuando uno va al gym y hace circuito para adaptarse. Así, hace cuenta que nosotros. Um, el siguiente propósito es que este, uy, este sí o sí... Por eso voy a usar esto, eh, hacerme como un calendario o planificar mis horas de lectura de que eh, el lunes voy a leer... O sea, todos los días en la semana voy a leer a tal hora, así. Eh, me acuerdo mucho que antes leía en el transporte público. Me gustaba mucho. Una vez me dormía <ríe> y la, la segunda eh, realmente me gustaba. Pero eh, lo dejé de hacer porque eh, aprendí a manejar amigos para andar más segura en la vida. Entonces ya dejé de hacerlo. Pero esta vez sí quiero como planificarme un... No un día en la semana, sino horarios en la semana en los que pueda leer. Darme como ese espacio para leer. Porque antes siento que sí lo hacía. O sea, cuando iba en el, en el autobús público leía. Cuando iba para mi trabajo, luego cuando regresaba. Y a veces me sobraba tiempo y pues podía leer aquí no. Pero esta vez sí quiero planificar de qué horarios. <risa> horarios. Y, y sí, pues para no sentirme presionada. Para saber que a esa hora debo de leer y tener mi momento relax. Y así. Entonces, ustedes también háganlo. Y eh, la siguiente. Leer libros en digital. Leer libros en digital ya en un video anterior les había dicho de los libros que quiero leer Prácticamente todos son en digital Más que unos que otros que tengo aquí en físico Y otros acá también en físico Pero eso es para un punto más adelante Sí quiero leer libros en digital Porque otro propósito es no comprar libros eh, este año Porque estamos... Siendo ahorrativos Entonces es no comprar libros este año Sino que tener libros eh, En digital Tener libros en digital Y ya Eso es todo y, y también porque ahorita pues Por ahora van a estar aquí mis libros Pero más adelante van a estar en otro lado Con más libros Entonces eh, Más por eso, por, para saber el espacio Para ser ahorrativos Y también amigos, porque eh, el año pasado y el antepasado me compré libros y luego no los leía y los dejaba ahí y los dejaba ahí y, dejaba ahí y leía otros que nada creer. entonces eh, sí, ese es otro de los puntos el siguiente es leer al menos uno de los libros que tengo pendientes en mi estantería eh, ese también es uno de mis propósitos Porque quiero como que irle bajando eh, El... Ay. No me acuerdo en qué me quedé Pero eh, el siguiente es Leer un libro de... Al menos un libro de los libros que tengo pendientes En mi estantería Porque sí quiero como que bajar el número De los libros que tengo pendientes Porque si sí son muchos Entonces... Eh, eso, nada más, como que tratar de leer al menos un libro al mes quizá de los libros que tengo pendientes <risa> Ya ahí por ahí, ya la llevamos bien, pero aún así quiero que esa fila de libros baje El último, pero no por eso menos importante Son poquitos, eh, son poquitos propósitos literarios, pero esperemos que los podamos cumplir Yo confío, si no eh, este, vamos a quedar como el año pasado también el siguiente es eh, reseñar todas mis lecturas, reseñar todas mis lecturas. Siento que el año pasado no reseñé porque prácticamente no leí muchos libros, entonces este año sí quiero leer libros, obviamente, y poderlo reseñar, porque eso es lo que a mí me gusta, reseñarles y hablarles desde mi punto de vista, ponerle un poco de mi toque. Y que ustedes sepan que me gustó, no me gustó, que si está chido, que no está chido, que lo pueden leer y así, esas cosas. Entonces, pues sí, esos son todos mis propósitos literarios. Sé que son muy poquitos, pero siento que entre... sean más, poqui más poquitos. Siento, siento que entre sean poquitos, creo que podemos eh, trabajar con esos poquitos nada más. Porque, no sé, me da como que la sensación últimamente de que si veo que son muchas cosas como que me abrumo y luego ya no hago nada y me espanto. Entonces, eh, son poquitas. Se puede, sí lo vamos a lograr, confiando en que sí. No sé, hasta me dan ganas de hacer como unas plantillas de que qué propósitos literarios ya lograste y como que hacer el check, check y check y ya. Y eso es todo, entonces platíquenme aquí abajito en los comentarios cuáles son sus propósitos lectores para este año, amigos. Eh, hay que ser más aterrizados y eh, que podamos cumplirlos, porque siento que... Eh, no sé, como que nos dejamos llevar a veces, o sea, la emoción y todo, <risa> nos dejamos llevar. Pero eh, sí, si comentenme aquí abajito en los comentarios qué propósitos lectores tienen, eh, qué libros van a leer, qué cosas van a cambiar de el año pasado a este y así. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye! Everything